buscó a mi hijo David Alexander Raquín Pineda, que iba en la ruta migratoria hacia los Estados Unidos. La última comunicación que tuvimos fue de Reynosa. Pero lo que quiero decir es que mi hijo lo regresaron, al menos me lo regresó la migra americana y volvió a viajar con la idea de que era la garantía de, de pago que se había hecho de, de aquí de El Salvador hasta Reynosa, que fueron prácticamente... Eh, un viaje considerable como de 15 días realmente, yo quedé admirado que bien luego llegaban a, a, a Reynosa y me dijo dentro de cinco, mira, ya mañana me pasan ya para el otro lado, me dijo. entonces yo dentro de cinco días creo que yo te voy a hablar ya de allá del otro lado, te voy a hablar, me. de estos cinco días solo contarles que ya pasaron más de siete años, que realmente yo al final, hay que ser honesto, yo al final yo no sé nada de él si pasó no pasó, eh, eh, que realmente, ¿qué es lo que pudo haber pasado? Pues, entonces, debido a eso ahora, pues yo soy un familiar también, igual que mis compañeros de equidad organización, CoFamide, pues ya ando dándole una búsqueda una investigación realmente de qué es lo que pudo haber sucedido con, conmigo, pues. ¿verdad? Prácticamente, eh, pues CoFamide, pues agradecemos nosotros los familiares el apoyo que nos da Fundación para la Justicia en todos nuestros casos, realmente. Nosotros somos apoyados jurídicamente eh, en los procesos MAE y no solo los procesos MAE, muchos procesos que realmente nosotros los familiares eh, necesitamos para hacer algunos movimientos que sean jurídicos, realmente tenemos el apoyo. Y también pues el proceso MAE es el proceso que considero que es un gran, un gran mecanismo de apoyo en el exterior eh, se ha movido prácticamente pues, hoy para nuestro país porque vienen los fiscales aquí a El Salvador, en el cual todos los familiares tenemos la oportunidad de ir a, interp a interponer nuestros casos a los fiscales de México, poner nuestra denuncia. Entonces, ese es algo de que para nosotros los familiares el mecanismo de apoyo al exterior es algo realmente eh, muy gratificante y algo que nosotros agradecemos el trabajo de Fundación para la Justicia porque por medio de ellos también este trabajo se está efectuando, se ha llevado a cabo y lo estamos trabajando. El mensaje que puedo dar a las autoridades mexicanas es lo siguiente, realmente que se, que se incorporen al trabajo que realmente se está llevando nosotros como comité y como familiares, ya que es una búsqueda, una investigación ¿verdad? y un proceso jurídico que realmente y lo estamos haciendo legal ante las autoridades mexicanas, sino que nosotros pues estamos buscando la vía legal, lo que la Constitución, de México realmente nos permite o nos otorga a nosotros como víctimas indirectas de la pérdida de nuestro familiar, que sería la víctima directa, entonces nosotros estamos usando esas herramientas. ¿Por qué? Porque nosotros como familiares, pues no, primero no, no tengo una visa, ¿verdad? no clasifico porque me den una visa mexicana, segundo no tengo dinero, tercero no tengo tiempo y cuarto yo creo que desconocería ir a México. Sería que, como dicen, si mi hijo está desaparecido, podría ser yo otro desaparecido.